UADC informa, calidad académica. La Máxima Casa de Estudios abrió la convocatoria para participar en Presea Lobo 2019, reconocimiento que cada año la Coordinación Unidad Saltillo entrega a los alumnos que han destacado en diversos rubros. Las categorías a premiar son actividades académicas, artísticas, innovación, compromiso social, protección al ambiente, capacidades diferentes e integración social, liderazgo, actividades deportivas y compromiso institucional. Los postulantes a participar deben ser propuestos por el consejo directivo de cada plantel. La recepción de propuestas será directamente en el Departamento de Asuntos Académicos de la Coordinación de Unidad Saltillo, ubicada en el Edificio G, Planta Alta, Unidad Campo Redondo. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, durante una gira por escuelas y facultades de la Unidad Norte, asistió a Monclova al informe de la maestra Eloísa Treviño Olalde, directora de la Escuela de Bachilleres, profesor Ladislao Farías Campos, a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, a la toma de protesta del director Luis Carlos Talamante Arredondo. Posteriormente se trasladó a Allende al tercer informe del director, Samuel Cepeda Tobar, en la Escuela de Bachilleres Doctor y General Jaime Lozano Benavides y en Piedras Negras, a la toma de protesta del director de la Escuela de Ciencias de la Salud, el doctor Guillermo Tuirán Gutiérrez. La Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios convoca a la planta docente a formar parte de los Comités Consultivos contra la Violencia de Género, en cumplimiento a lo establecido en el Protocolo de Actuación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género al interior de la UADC, se contempla la formación de un comité consultivo en cada una de las tres unidades, Saltillo, Torreón y Norte. Para más información, comunicarse a la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios a los teléfonos 844-438-1527 y 844-438-1552. Cultura Gran participación y respuesta se vivió durante el maratón de lectura, que se llevó a cabo en las escuelas, facultades e institutos, dependencias e infotecas de las unidades Saltillo, Torreón y Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila. Para fomentar la lectura entre los universitarios dentro del programa Lobos Lectores, estudiantes, maestros y trabajadores compartieron en diversos espacios un fragmento de su texto predilecto. Vinculación la Coordinación General de Extensión Universitaria llevó a cabo el curso Formación de Brigadistas de Emergencia, el cual se desarrolló en el Cañón de San Lorenzo con el fin de promover la formación integral de los alumnos, fortaleciendo el compromiso social de la universidad y renovando la integración con la comunidad, por lo que Lobos al Rescate sirve como un puente entre la sociedad y la máxima casa de estudios. Con el objetivo de brindar información sobre el proceso de denuncia y atención, además de reconocer e identificar la violencia de género, el Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria impartió el curso-taller Reflexión sobre la Igualdad de Género y Reeducación en Violencia, dirigido a quienes fungirán como facilitadores del Protocolo de Actuación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género en la Universidad Autónoma de Coahuila. Universidad Autónoma de Coahuila En el Bien pincamos el saber.